¿Qué onda gente? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué onda, gente? ¿todavía? Bueno, esto es, esto es muy especial, ¿no? Porque ustedes vieron que yo estoy jugando Resident Evil 4. Y. Eh, yo soy fanático de los survival Y bueno, resulta que Nacho me dijo que. Bueno, Nacho trajo la Play y trajo este el Silent Hill. Y ahora oh, mierda. Ad un returbio, boludo. Ya te dije, este. Gente, este juego fue el último que salió de Silent Hill para Play 2 y es muy bueno. Dice, Nacho, Nacho dice que es muy fanático de este juego, así como yo soy fanático de Resident Evil 4. Exactamente. Y nada este gameplay lo va a jugar Nacho. <risa> a los dos. Segundos? <risa> Era 80 <Rodrigo> episodios, <risa> parte 80. Bueno, mira, ¿eh? porque es muy flashero. Sí. Ashley. <risa> <risa> eh. Uh, para, para, para. Tu nombre tiene algo que ver con el juego. Te analiza el nombre. <risa> no, pero vamos a poner el. el... Magnum Mefisto <risa> Oh oh, por, por primera vez vamos a guardar una partida poniendo. es cuara. Yo lo hice puesto Magnum Así <risa> ah, <risa> ¿Por qué me se esa risa? Ah chicos, ustedes saben que pusimos el micrófono en otra posición y ahora se debe escuchar como escuchar, la puta madre. Se va a escuchar flamingo. Se debe escuchar muy bien ahora. ha ah, escuchado toda la respiración. <risa> Me llama mucho me gusta mucho cómo, cómo se ve la play, boludo. Yo sé que es no que es HD, pero me gusta más la este le da otro toque más vintage. No sé si vintage, pero le saca porque viste vos, cuando vos jugás en HD ves todo demasiado bien, ¿entendés? Y medio como que le saca sí, como la, que, la, el, la esencia. Es, claro, se ve también que como que te das cuenta que es un, se ve horrible. Sí. <risa> sí. Tipo Sweet. ves ahí se ve perfecto. <risa> Justamente DHS, así. Así me gusta que se vean los juegos. <risa> O sea que la época de Play 2 para mí es la, la que mejor eh, gráficos tiene. Lo uno que me gusta mucho es Sunny Hill 3. Eh, la mina esta, la que tiene chaleco blanco. Ah, sí, ¿eh? eh Harold Harley, sí, no sé yo el no te... <risa> Sí, ya sé quién decía. Pero tiene muy buenos gráficos esos juegos, boludo. Y para hacer el Play 2. Los juegos de Play 2 para mí tienen los gráficos más. Eh, no sé si estéticos. Combinado con buenas historias también. Sí, obvio. La Reciente Evil 4 tenía. Creo no, tenía. No, se veía, en la playa se veía bastante mal. Pero.. Me gustaba mucho el modelaje, toda esa corona. sí ¿qué es esta enfermedad mental? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué suponen tenemos que, que darnos cuenta de algo? El tema es que hay que prestarle atención un toque. Sí, me di cuenta que se está repitiendo. La nena va. El tipo está como. Eh". Ok, y. A ver. ¡Macri! <risa> oh, ¿Qué concha voy a hacer con este país? Ya fue, me voy a jugar al Resident Evil Silent Argentina El protagonista era Macri, viste, y caminaba por la ciudad de Buenos Aires Y venía, en Michetti con la silla de ruedas <risa> ¡Macri, te olvidaste de mí, la puta que te parió! Oh. Oh, Dios, Silent Macri Silent, Silent Macri Silent Aires. On the rocks. Lo único que puede comer la clase laburante. No, Returbio. Oh, Espero que se caguen. Yo, tengo... <ríe> yo tengo whiskacho, loco. Pisemos juntos. Se puede. Gracias. Arre. Gracias. Los quiero. Weaver. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> no, todavía cuando canto. Ay, no, <ríe> que hijo de puta. Para la gente que no es de Argentina, no creo que haya público que sea de otro país, sí. pero nuestro presidente, <ríe> <ríe> nuestro querido presidente, cantó ah, la canción de Queen y parecía un gato enjaulado. Sí, que le estaban pegando un tiro en el medio de la pata. Sí. ¿Yes? <ríe> oh, <ríe> ¡Miao! El país es un quilombo, haga algo. ¡Ah, oh, me chupa la verga! Empezó no a ¡No pasa Destruir. nada! ¡No pasa nada! ¡Destruir. ¡Miao! Ahí voy, Michetti. <ríe> ¡No, miao! ¡Mira, mira! Uy, ese que es? no Bueno y contame, ¿cómo le va a... Pero el protagonista es Macri? Oh, este. No, este Ay, me hubiese gustado que sea Macri boludo Pero Macri, oh. Macri es clave en el juego Es el villano Es el, <risa> es el antagonista boludo No, los anteojos, oh, los anteojos. Tenía soja re chiquito <risa> <risa> Era Milhouse <causas. risa> bueno, Ah, oh, me voy a dormir oh, ya fue. Total no tengo la huelga <risa> Bueno, ¿Qué? Ah, es un terapeuta. Es, mm, es un psicólogo. psicólogo. This will be ¿Qué, ¿Qué es eso? Va a ser el único papel durante todo el juego. Vamos a responder juntos. A ver. Mm, sí, es verdad. Puedo leer muy bien lo que dice. Claramente entiendo ¿Vamos lo que. Comic Sans 8. <risa> Hago amigos con facilidad. Vamos a, poner, vamos, vamos a contestar según cada uno. Hago amigos con facilidad. Eh, sí. Yo sí. Yo sí. Bien. Una, tomar una copa ayuda a relajarme a mí personalmente no pero bueno ¿A mí? a mí no la verdad que no soy atento a los sentimientos de otros depende quién sea ese depende otro. quién sea sí vamos por vamos depende qué... quién sea sí prefiero las ideas abstractas sí sí ahí me gusta He realizado juegos de roles en, en sexo. sexo. Opa, <risa> se están enterando de cosas <risa> heavy. Mientras, eh... mientras el chabón te mira como <risa> ahí se estaba pagiando más que viste, que ponga, no. sí, ponga <risa> así, que ponga así. No, no. Oh, se escuchaba no. Listo, que se termina el juego. Trabajar con forma en plan es mejor. Eh, ¿Cómo? Sos metódico para laburar, o sea, tenés que respetar estos pasos. Ay, ah, como... sí. Nunca he engañado a mi pareja, no. Jamás. ¡No, pelotudo! Tenías que poner que sí. ¿Verdad? Me equivoqué, perdón. Tenías que poner. Igual verdad. creo que. ¿Ves? ¡Sos un estúpido! No, pero me preguntó eso. que no! ¡Macri, no! Okay. Boludo, le pusiste que sí. No, pero ahí le confirmé. ¿Vos sos tonto? No, Macri, la concha tonta. Vamos <risa> <risa> Pero, ¿por qué me pregunto? O sea, qué raro, ¿no? Que te preguntes solo eso. El tema es que todo lo que vos respondés influye en el final del video. Olecito a propósito. No, boludo, me equivoqué. Leí mal. ¿Y este? Es? Bueno, Lilma, a yo, llegué a yo llegué a la provincia de Buenos Aires. Esto es Marcos Paz. Cheryl, ¿no es la del Q3? Claro, es la misma. La historia es la misma. No lo no puedo creer. Pero esto pasa. ¡Ay, sí! En... <risa> León. Ah. Fui a fumar un porro. <risa> Ah, oh, viste, estaba en la. Estabas en la guantera tu tu tu. Pasa que, gente, yo no, no quiero decir nada porque yo ya lo gané dos veces este juego. Pero.. Ya vas a ver. Pasa no quiero. No quiero español. ¿Cuándo empieza la acción? Espirate. Quiero acción. Espere, Uy, uy, uy, ¿qué pasó se prendió la tele? Ché, toro, maná, boludo. Encima me sigo cagando todo con este juego. Si sí, se te cayeron los dientes, llama al mil ochocientos a cambio de un vergazo te arreglamos sí un número Whatsapp, boludo. Bueno, dale, quiero que llegamos a un lugar para cortar ver, Ahí va. va, listo, ya llegamos. Dinner 52, Mira, acá, de Voy de costados como los perros, boludo. Hola, me buena? llamo Angélica, tengo 40 años, un hijo y dos perros. Ah, oh, qué rico. Oh, qué rico el café. Gracias, Trixie. <risa> Hola. ¿Hola? Eh, estoy buscando a series puede ser. Aparte la mina está tomando un café sola, boludo, no hay nadie. Mal, ¿no es, y no es medio raro? Opa. y bien, puede señor? ser que es una malvada, acá. Oh, perdón. Oh, me cagué que ando con una descompostura hace seis días que tengo el culo a la miseria. Bueno gente, yo creo que para hacer el primer episodio no todavía no entendí un carajo. Es que todavía no esperen un toque. Tengan paciencia. Dale, bueno, bueno. ¿Qué va a decir la vieja esta? Le está diciendo que se perdió la hija. Que es una, una pelotuda y no sabe cambiar. <ríe> la foto de <allí. ríe> Ashley. Muy mona. ¿Y? Your ID says you live on Leaven Street. That's a few blocks from here. Okay. Yeah, yeah, that's where I live. O sea. Uh -huh. no entendí. ¿Estás bien, Harry? El chamo vive a dos cuadras y le di, y, y y la mina le él él no sabe dónde está. Y la billetera dice que vive a dos cuadras el de ahí y no entiende dónde está. Bueno gente, lo dejamos con el trío para el siguiente episodio. Dale. Chau, Chau, gente. Chau gente, nos vemos. Suscríbanse por favor.